Josepe, Miguel Ángel, os estoy haciendo este vídeo porque de verdad mmm, estoy lleno de entusiasmo, de alegría, de... bueno, me, me, me está corriendo una energía por dentro muy superior a la que ya tengo, pero es que eh, lo que ha pasado en estos, en estos días después de haber vuelto de, de Miami es increíble y os quiero agradecer de todo el corazón todo lo que habéis hecho para que eh, mi vida se haya transformado. Solamente en 10 días, solamente en 10 días, Miguel Ángel, he podido conseguir un resultado extraordinario después de eh, trabajar las, las herramientas que me habéis dado en, en el curso en Miami. El otro día, el fin de semana pasado, el día 2 de marzo, tuve la suerte de realizar Creando Nuestro Porvenir en las Palmas de Gran Canaria y he podido aplicar todo lo que me habéis enseñado, sobre todo en, el, en, en la venta, y solamente quiero compartir un éxito espectacular, chicos. He podido hacer una conversión de 26 personas, 26 personas que acudieron al curso, 19 se han apuntado, ...a un curso de 1000 euros, como te estoy diciendo... ...estoy hablando de casi he completado un 100% de conversión... ...de 26 personas apuntaron en el mismo día 16... ...y al día siguiente se han apuntado otras 3, es decir, 19... ...en un curso de 1000 euros... ...y todo ha sido gracias a aplicar lo que vosotros me habéis enseñado... ...tanto en Maestro de, de, de maestros, pero principalmente en RPT... ...por eso quiero daros las gracias y a vosotros... Eh, compañeros de Maestro y Maestro, si estáis viendo este vídeo solamente os puedo decir que es una auténtica pasada una auténtica pasada el curso RPT te da las claves específicas si maestro y maestro y maestros es espectacular RPT te va a dar ese nivel para poder ser un número uno te lo aconsejo no puedes faltar en la segunda edición de RPT y a vosotros muchísimas gracias chicos muchísimas gracias de todo corazón os quiero